Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy pintora y seguimos con Briefly second en liar. Perdón porque no lo pude subir en el día de ayer, sábado, pero lo subo hoy, día 5 de febrero del 2017. Vamos a continuar a ver contra quién nos toca. If Muhammad can master the anti-ballistic femto Flare, he will be the world's greatest hope. Got it? We need to focus on helping Muhammad in his training. Then we have to ensure that he gets out of here alive. That is all that matters! That food has to be used for Muhammad's survival and mine. Ominous! Artemia say again and again, all like. Equal. Leader, bodyguard, slacker, all equal. Human, Dagon, all same. Any life can save world. N my father and the other townspeople, I'm sure they're coming to rescue us. Shut your mouth, lackey! Unless you insist on pr pr proving how stupid you truly are. Even if your father realizes something's wrong, how many days do you think it will take to form a search party and find us? And, even if they find us, how many more days will it take to clear a way for us to get out? I guess... I never... You never thought. Yes, that's obvious enough. Idia! Hand the food over to me! Idia! All life equal! Must share food equally! If we split the food up evenly, like Artemia says... There won't be much to go around. Even with careful rationing, it won't last more than two or three days. That's all. And if Ominous is to succeed in teaching Bahamut femtoflare... It might take three days, or longer. There's no way to know. Nor do we know if anyone's coming for us. Uh, what should I do? We all deserve to survive. So does that mean I should do as Artemia says and divide the food evenly? Is it more important for the world that Bahamut survives meaning I should give the food to Ominus They both seem deadly serious Take care Idia whichever choice you make I've a feeling we'll be facing stiff opposition from the losing party This is no easy choice what should I do Si comparto la comida peleo contra Ominas y si le doy la comida a Ormina, peleo contra Artemia. Y yo me quiero quedar con el asterisco de cazador. Que es la Artemia, creo que es. Entonces. La compartimos y ¿Sí cogemos el asterisco de mago negro. Pero ¿Iria? I know what you want to say, Tis. I understand it rationally, but... <laughs> This won't do. She blew it. What would the Templar think? And that old geezer? The girl you two trusted? This foolish girl and her fool friends? They've turned their backs on our world! No! There's still time! Come now, India! reconsider right no tienes razón ominas vamos a por ti i'm sorry ominus i've made up my mind this food ought to be shared evenly ah! forgive me grand marshal But I'm going to have to fry your fool daughter to a crisp! Come, Bahamut! We have to win this b -b -b battle for the sake of the world! We, we have no choice! Burn them! Burn them all! Va a estar curando cada 2x3 a Bamu. Así que no sé qué hacer. <ríe> Venga. Magia espiritual. Escarcha. Ambos. Invocación. Pecado de Suisudra. Pero con este. Para que de su aumenta. Para la, para comente la defensa mágica de Tis. Edea va a robar, no hay mucho que robar, pero vamos a hacerle una sustracción a Ominas y Tis. Cada también una sustracción a Bamut. No pudo robar nada. Uy, qué poquito No pudo robar nada Fulgor pico ¡Ostras! Magia blanca... Cura más más a Yu. Escarcha. Causa efecto en el grupo. Vea. Eh, eh, intenta seguir robando a Omina. Y intenta seguir robando a Bamut. Brazo de un por dos. Uf. Joder, encima lo va curando. Vale. Al que nos vamos a cargar primero va a ser a Ominas. Así que Magnolia. Escarcha para los dos. Esta sustracción con Ominas. A ver si consigue. Y este ya empieza a atacar a Ominas. Uf. Muy bien Escarcha Escarcha Tal cual Venga De dos Primero le pongo el maestro de armas al tope Y empiezo a atacar a homina y tenéis que atacar a Ominas también. Vale. Ominas va a estar cargando a Bamut todo el rato, así que puedo centrarme en mis ataques en Ominas. Así que con más no le ataco un poco a, a Bahamut Para que Ominas no esté dando tanto por saco A Ominas vamos a usarle Rayo pero como Dardo Como ataque físico a Ominas Y Tish también que ataque a Ominas ¡Hijo perra! ¡Gran hijo perra! Venga Magia blanca Una cura más a todos Idea Ataca a Ominas Discatomancia. Aspersión. Abamut. Mm, bastante. Bien, Omina fuera. Y creo que sigo luchando contra Bahamut Sí. Uf. Manolia cura a Edea. Escarcha. Martillo mágico Bamut. Edea. Bueno, Vamos a utilizarlo. Gantomancia. Aspersión. Porque quita mucho más que el ataque físico. Tómalo ahí! Vale. Magnolia. Que use escarcha. Y vamos a hacer invocar. Enviar. Habilidad. Gatomancia. Gatomancia. Aspersión. Abamu. Y eso se es envía. Bueno, no fue muy fuerte. A ver si alguien lo puede aprovechar. Oh Venga Magia blanca Cura más Para Tis Escarcha con martillo para Bamur ataca Y tú sigues utilizando la gatomancia Con aspersión Que queda Que quedan bastantes ¡Toma! Pues bueno, así es como se consigue el asterisco del mago negro. De Ominas. Por cierto, vamos a enviarlo. Muy bien. Niños, capítulo largo. Pero bueno, ahí está. El super asterisco de mago negro. Que es muy bueno, o sea, está guay. Bueno, ahí vemos que se usa la magia para atacar a grupos amigos, al grupo de enemigos, perdón, habilidad con magia negra, prefiere la para, resonancia negra y magia negra. Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente, que sería contra eh, nuestra compañera y amiga Artemia. Adiós